Este es el escritorio eh, ICE WM, un escritorio que está planificado para consumir pocos recursos del sistema operativo, ¿sí? como tantos otros. Una cosa que ya no me gustó entrar y lo tengo que decir es que eh, cambiar el papel del escritorio, el fondo del escritorio, es difícil incluso para usuarios de nivel intermedio. Y además una vez que lo cambias, utilizando un proceso que no está bueno, vuelve a quedar como estaba antes. Entonces, ¿a qué vamos? Eh, se puede eh, investigar la posibilidad de que esto no vuelva a suceder se puede poner una imagen con el mismo nombre que este papel tapiz que estamos viendo ahora en el lugar en donde está guardada esta imagen entonces el sistema se confunde y en vez de cargar esta carga la otra podemos hacer un montón de gambetas digamos ¿no? un montón de, de esquives a la, a, la, a, la, a la situación pero lo cierto es que los escritores tienen que funcionar bien ¿tá? las cosas básicas sobre todo tienen que funcionar bien o sea esto de IWM no me gustó nada les voy a mostrar cómo cambiar el, el papel tapiz, el fondo. ¿sí? Para eso, primero que nada, vamos a tener que utilizar una aplicación externa, porque con las herramientas que el sistema trae, o bien no se puede, o bien es más complejo todavía. Entonces, vamos acá, vamos a buscar a la terminal. Aplicaciones de escritorio, sistema, terminal. Muy bien. ¿Qué hago yo? Yo sé que tengo una imagen en Home, Hugo Napoli, Pic y que se llama AISWMJPEG. ¿Por qué le puse así? Pues justamente es para este escritorio esto. ¿da? Justamente es para acordarme que esta imagen es para este escritorio. Y FEH -E es un programa que sirve para mirar archivos, para visualizar imágenes. Entonces, ¿qué hace FEH? ¿Por qué estoy citando a este programa si es para ver imágenes? ¿Por qué? Porque este programa tiene una, una, una herramienta incrustada una vez que vos abrís una imagen con este programa, si le haces clic derecho a la imagen vas a tener una herramienta que te va a permitir cambiar el fondo del escritorio, por el de esa imagen, veámoslo, introducimos esos comandos y le damos enter ahí está la imagen que acabo de abrir, entonces después le hago clic derecho, file background set field ¿Sí? al parecer nada cambió, pero voy a cerrar la imagen y van a ver que quedó como fondo de escritorio, ahí está, está ahí está Puedo cerrar la terminal incluso y va a quedar. El tema es que si yo cierro sesión y vuelvo a abrir sesión, o si reinicio la máquina o si la apago y la prendo, va a quedar de vuelta el, el wallpaper o el fondo que estaba. No me gustó absolutamente nada eso. Este, pero sí me gustó el rendimiento general del escritorio. A ver si todo va bien. Todo va bien. Bueno, muy bien. Vamos a abrir Game. Eh, aplicaciones de escritorio. Esto, El único que no entiendo es esto. SUSE tiene una cantidad de submenús que son muy parecidos al que tiene Desktop Apps. Vamos a respetar el escritorio más que al sistema. ¿tá? Todo esto está siendo probado en OpenSUSE, pero vamos a ir al escritorio más que al sistema operativo. Entonces, toda innovación que el escritorio plantee, vamos a tratar de, de, de ir a ella. No ir a lo clásico, a lo que hacemos siempre, sino ir a lo nuevo, ¿ah? a lo inesperado. Eh, estábamos en que queremos abrir GIMP. A ver, eh, gráficos. GIMP, muy bien. Tiene un apartado gráfico que yo no conocía. ¿eh? No me consta que esté en otras distribuciones. Bueno, bien. GIMP abrió muy rápido, eh, vamos a abrir, a abrir como capa el Dark Wallpaper, está bien, notable. Vamos ahora a Audacity, vamos a ir a Desktop Apps, Multimedia, a, mmm, Editor sin Audacity, a ver, muy bien, muy rápido, muy bien, muy bien, cerramos acá, vamos a LibreOffice y después vamos a CasisWare, oficina LibreOffice, LibreOffice es una, una aplicación que tarda en abrir Ah, bien bien bien bien rápido ahora vamos a casi igual que supongo que será el sistema sistema monitor casi igual muy bien muy bien vamos a ver cuánto consume esto el consumo de memoria es ejemplar 490 megas ¿sí? con los programas ejecutándose como los está ejecutando yo verdad si no estuviéramos ejecutando el visor de cámara y el grabador de pantalla sería menos eh, menos de medio giga Medio giga eh, generalizando. Y este, en cuanto a los procesadores, más o menos un 20. Un 20% promedio. Porque algunos están por debajo del 20, otros por encima. Un 20% promedio de procesador y menos de medio giga de memoria RAM. Ejemplar. El desempeño es ejemplar. Otro punto es que no tiene un buscador. Yo tengo que saber a dónde están las cosas. Y no, no, o, o saber el nombre de ellas para justamente venir acá... Venir a sistema, venir a terminal y poner, yo que sé, Firefox, por ejemplo. ¿no? Entonces tengo que o hacer esto eh, o saber a dónde están las cosas. Saber cómo se llaman los programas o saber a dónde están los programas. Bueno, eso tampoco está muy bueno a mi modo de ver, pero bien. bien. Vamos, vamos a darlo, a darlo por, por bueno porque consume muy poco de memoria RAM y parece bastante amigable. Punto extremadamente bajo el del fondo de escritorio. Para cerrar sesión hay que venir acá. Dale cerrar sesión y ahí te, te, te aparece aceptar cancelar. ¿Se puede apagar desde acá? A ver, cerrar sesión. Sí, también se puede. Si vos no apretás acá, si dejas pasar un segundito mientras estás aquí. No, o si vas hasta la flechita. Ahí va, ahora entendí cómo es. A ver, ventanas. Claro, suce No, pero en suce no hace eso. A ver, suce mm, Es raro. En algunos casos, cuando vas hasta la flechita, por ejemplo acá, te abre... Eh, Algún, alguna cuestión acá. ¿Ves? Pero cuando vas acá no. lo bueno, es, es medio raro esto. ¿eh? Es medio, medio extraño. Bueno, tá, no importa. Bien, en definitiva bien con el, como dijimos, el punto muy bajo que no se puede cambiar con facilidad el papel de tapiz de escritorio. Algo muy sencillo. Este escritorio es open box, esto es una maravilla realmente para, para muchos y para otros será un desastre, para mí es una maravilla realmente, me manejo muy bien con este escritorio o por lo menos me resulta este, interesantísima la propuesta porque no hay nada en el escritorio, absolutamente nada, no hay barra de tareas, no hay iconos, no hay fondo de escritorio. Eh, si haces clic izquierdo no pasa nada, si haces clic derecho, ahí tenés, ahí tenés algunas opciones haciendo clic derecho. Entonces, ¿qué sucede con esto? Acá tenés todas las aplicaciones posibles, ¿tá? vos podés eh, navegar por todas las, las posibilidades, no, este, no hay iconos en el menú, es un menú sumamente parco este, y escueto ¿no? y magro. Eh, y para cambiar de aplicación a aplicación, si yo minimizo las aplicaciones, ¿no? Lo que tengo que hacer es Alt Tab. ¿Sí? Alt Tabulador. ¿Eh? Por ejemplo, uh, vuelvo acá. Uh, voy acá. Voy acá. ¿Sí? Entonces las mando para abajo. Y así, con Alt Tab, las voy seleccionando. Bien. Vamos a ver cómo hacer acá para abrir GIMP. Clic derecho. Applications. Gráficos. Editor de imágenes. GIMP. Muy rápido. No es extremadamente rápido. Yo pensé que iba a ser una luz, pero no. Pero, pero muy bien, igual. Aplicaciones, eh, multimedia, edición de medios, Audacity. Bien, vamos a LibreOffice ahora. Clic derecho, aplicaciones, oficina, uh, no, base, calendario, diagrama, diccionario, hoja, no se puede abrir, ah, sí, acá. Bien, muy rápido también, ¿eh? uno de los más rápidos, ahora vamos a ver con Casis a ver qué onda, supongo que será sistema, uh, monitor, casi Ward, vamos a ver cuánto consume esta maravilla, miren esto, qué increíble, ¿no? Este está en un cerca de un 20%, como, como ha pasado en otros casos, pero el consumo de memoria es eh, 0.6 gigas, no llega a un giga de RAM. ¿eh? Eh, es maravilloso realmente, es algo increíble. ¿no? Es, es uno de los escritorios más livianitos que tiene Linux para ofrecer y sobre todo para máquinas viejas. ¿no? Vuela este escritorio. Bueno, lo último, cómo salir de acá. ¿Cómo salir de acá? Clic derecho, logout, ahí, y le damos en salir. ¿sí? Después apagamos la máquina en ese caso. este escritorio es LXQT. Una cosa que no me gustó es algo similar a lo que pasó con otro escritorio, este, pero en el otro escritorio lo que me pasó fue que yo eh, configuré una imagen de, de fondo y al reiniciar ya no estaba esa imagen, estaba la que estaba por defecto. En este caso pasa lo mismo acá con esto. Si yo, yo recuerdo que arrastré al Firefox para ahí abajo y eh, ahí va, y lo dejé así vieron que decía drop applications here como diciendo, tira aplicaciones para acá que yo te la voy a mantener acá, bueno, no las mantienes al reinicio no las mantienes, lo mismo, lo dicho este, no está bueno que las cosas simples se compliquen tanto, porque el usuario tiene derecho a poner algo ahí y que quede ahí ¿verdad? y tiene derecho a que sea fácil poner algo ahí y que quede ahí clic derecho, preferencias de escritorio se puede cambiar papel tapiz sin ningún problema y rápidamente, muy bien vamos a ver el menú, vamos a ver aquí eh, vamos a ir a uh, vamos a, bueno, a respetar el mismo orden no sonido y video vamos a ir a eh, sonido y video no eh, acá sería gráficos gráficos eh, game a ver rápido bien a ver chivo sí, abrir como capas vamos a abrir el dark wallpaper paper sí, bien bien buen desempeño vamos a ir a sonido y video ahora ahora sí vamos a abrir a audacity a ver no está audacity ¿Conversario editor? Sí, no, así ah, sí. Bien, también, bien, rapidísimo. Vamos a ir a LibreOffice ahora. Aplicación de oficina. Oficina LibreOffice. Rapidísimo. Sí, de los más rápidos Vamos a ir a casi guard Supuestamente va a ser en, nuestra, en herramienta de sistema. A ver. Casiguard. Muy bien. Vamos a ver el impacto del de escritorio sobre el sistema operativo. Bueno, memoria. Muy bien, eh, no llega a tres cuartos de, de giga, o sea, menos de un giga, ¿no? y además está en un, en un poquito menos de un 20% lo que yo veo. ¿no? Este, digamos que los escritorios livianos Linux están, estarían consumiendo un 20% de recursos de, del procesador, lo cual, si bien no es algo espectacular, eh, pero está muy bien en comparación con Windows, está notable realmente. Me gustaría un poquito menos de impacto de procesador. Porque un 20% de una máquina que tiene cuatro procesadores es un tema. ¿no? Por supuesto que estamos probando a Windows también entre todo esto. Este, eh, lamentablemente a Mac no lo vamos a poder incluir en estas pruebas. Porque Mac no, no se puede instalar Mac Operating System en esta máquina para, para evaluar rendimiento. Pero bueno, este, siempre queda fuera Mac por ese tipo de cosas. Bien, vamos a ver cómo salimos de aquí. Hacemos acá, Live y cerrar sesión, está bien en general bien, ¿eh? ay y tiene un buscador acá, miren que interesante, a ver Firefox miren qué interesante, ahí te lo el Firefox ah me gustó, me gustó a ver, gvc view no, no a ver ocular, ocular bien, a ver qué otra cosa se puede acá, a ver este, wine Sí, bien, eh, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Eh, eh, me gustó más que otros, pero una contra importante es que vos arrastrás aplicaciones acá, acá abajo, y no quedan ahí en el próximo reinicio. Será una pavada, pero para mí es muy importante. Yo si voy a ofrecer algo, tengo que ofrecerlo bien, y tengo que confiar en lo que estoy ofreciendo. En este caso me da desconfianza, eso. pero bien, se lleva, se lleva un buen puntaje. Este es el escritorio LXDE, ¿eh? Lightweight eh, desktop, desktop Environment, lo que es, no, no, no me acuerdo bien cómo es la cuestión, pero lo cierto es que está enfocado también para un rendimiento, para un impacto mínimo sobre los recursos de hardware y sobre la atención del usuario, es, es muy minimalista. Este me gusta mucho a mí, más allá de que no tiene un buscador, es un escritorio que me parece fácil de usar, me parece... Por lo menos el ciertamente elegante o discretamente elegante. Me parece que las cosas están donde el usuario espera que estén. A ver. Ahí va a ser papelera. Ahí que... Está bien. Vamos acá. Eh, bien, acá. Bueno, sí, es cierto. Tenés que saber dónde están las cosas. Pero si le damos clic en ejecutar... Esto es bien a los Windows, ¿no? Si le das clic en ejecutar. A ver, Firefox. A ver. Seguramente va a ser como lo de la terminal esto. Sí, es como una terminal, es como ejecutar un comando en la terminal. Hacer eso, venir acá y hacer clic en ejecutar y escribir un nombre de un programa exacto ahí, por ejemplo GIMP, por decirlo de alguna manera, que ya lo vamos a abrir para ver cómo abre, bien, rapidísimo, notable. Es lo mismo que venir acá a la terminal, accesorios, no, eh, sistema, esta herramienta del sistema, el term terminal, console, a mí me gusta esa terminal, la consola, console. Es como hacer así, poner Audacity, por ejemplo. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Está, o bueno, capaz que es exactamente lo mismo, no sé, supongo. Eh, así que ya abrimos dos. Vamos a abrir algo con el GIMP. Vamos a ir a um, gráficos. Eh, a ver si está por GIMP o... Sí, GIMP, bien. Vamos a abrir alguna, alguna imagen, ¿no? Archivo, abrir como capas. Dark wallpaper, como siempre, está bien, notable. Vamos a LibreOffice vamos a abrirlo desde acá, me gustó, me gustó esto ¿eh? no tiene la terminal a mano pero tiene una ventanita para ejecutar procesos. proceso me, me encantó, está genial, notable. lo que no tiene es buscador tá? no tiene un buscador ahí, visible ¿eh? vamos a ver, clic derecho preferencia del escritorio, ya está acá se puede cambiar el, el, el, el papel tapiz por el que vos quieras no lo voy a cambiar porque me gustó este que es genuino del escritorio vamos a abrir el casis guard y lo vamos a abrir de acá nomás casis guard vamos a ver el impacto el impacto del escritorio sobre el sistema operativo Bueno, memoria este, un poco más de, un, de, de medio giga no llega a tres cuartos de giga o sea que consume muy poco por todo lo que ofrece eh, es un buen escritorio realmente yo este lo recomiendo y siempre el consumo está en menos de un 20 menos de un 20 está, no sé exactamente cuánto pero después vamos a hacer un, un, una especie de, de, de promedio vamos a dejar los datos como, allí en, en, en el video también eh, sí, digamos que un 20, digamos que un 20, ¿está? Así que bien, ¿cómo hacemos para salir de acá? Clic acá en salir. Ah, sí, bien, bien, bien. Me gustó, me gustó realmente. ¿eh? En el caso mío, a mí me gustó. Este escritorio que tenemos acá es Mate o Mate. Es un escritorio simple y a mi modo de ver bastante elegante. Eh, es medio feíto acá el menú, a los Windows 10 se, se, se expande demasiado, capturando demasiado la atención del usuario, haciendo un poco complejas las cosas, pero, o sea, complejizando un poco lo simple, pero, pero a mí me gusta. Mate es un escritorio que me gusta. Reconozco eso. Si, si se puede reconocer. Tiene un cuadro de búsqueda, a ver, vamos a abrir, BLC, BLC, busco, notable, notable, rapidísimo además, ¿no? Esto, vamos a hacer lo mismo con Firefox, a ver, Firefox, dos, tres, cuatro, en cuatro segundos, ¿está? Y en algunos segundos más tardó ahí en, en, en abrir. Vamos a ver Chromium, que es el que le da vida a Google Chrome, este navegador es el padre de Google Chrome y de un montón de navegadores como Opera y otros más. Abreme. Dos, tres, cuatro, cinco. Ah, no contábamos con esto. Vamos a ponerle cancelar, cancelar, seis, bueno, siete, eh, seis, siete, yo qué sé, demora un poco más en abrir. Es normal eso. Firefox es el navegador de, Firefox. Es de, de Linux, eh, Chromium está muy bien, es mi segundo navegador. Cuando no tengo más remedio y no puedo usar Firefox, uso Chromium y si no, no uso nada directamente. Este, así que bien, en general bien, ¿eh? vamos a abrir los programas que dijimos, GIMP, ven, no tenemos ni siquiera necesidad de saber a dónde están en realidad, GIMP, ¿no? eh, bien, rápido, archivo, abrir como capas, dark paper. bien. Vamos con audacity. Vamos a buscarlo esta vez audacity. A ver cómo se buscan las cosas acá. A ver, de este lado es confuso. De este lado hay cosas que no, no, no sé, no sirven para mucho. A ver acá, en, vamos jugando audacity. Sí. Vamos a eh, sonido y video. Sería acá audacity. Bien. a ver, Rapidito, bien, como tiene que ser. Muy bien. Vamos a LibreOffice. En oficina, ¿verdad? Ofimática, oficina, algo así. Oficina. Eh, LibreOffice. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. LibreOffice. Notable, notable, rapidísimo, rapidísimo, realmente. Este, a ver, el, el casi igual. Vamos a ver cuánto consume este este lindo escritorio, lindo para mí por lo menos. Eh, tiene eh, un poco más de 3 cuartos de giga, ¿no? no llega al giga de consumo de memoria RAM, lo cual sigue siendo muy bajo para un escritorio. Y el promedio más o menos de los escritorios Linux, ¿no? En torno a un 20% de consumo de recursos del procesado. No está mal, no está mal. Vamos a ver cómo salimos de acá. Menú. Finalizar sesión. Salir. A ver si le damos clic en salir. Eh, suspender y ornar reiniciar. Está, está bien, está bien, está bien. Está bien. Está bien. Está bien, bien? Muy bien. Lo que tenemos aquí es el escritorio Enlightenment. Es un escritorio muy moderno, como se ve. Yo lo único que hice fue ponerle un fondo que me pareció acorde por los, por los colores y por las texturas que ofrece este tipo de, de escritorio. Eh, vamos a ver el menú de inicio, cómo luce. Es un menú, eh, digamos, bastante que queda bastante a mano. Es un, un menú simple. ...está orientado en parte a lo vistoso... ...y a no consumir recursos innecesariamente... ...o sea que eso se puede hacer... ...no todo lo vistoso tiene necesariamente... ...por qué consumir muchos recursos... ...del hardware que estamos utilizando... ...de eso, de hecho vamos a, a hacer un control... ...en cada escritorio... ...ahora vamos a ver con Cassis ward ...que es un, un, un simple monitor de procesos... ...pero es, es simple, pero es muy seguro y muy sólido... ...ahí tenemos las aplicaciones, por ejemplo... Eh, juegos, tenemos allí todo ordenado por su género gráficos, tenemos a ver GIMP vamos a abrir GIMP a ver cuánto tarda en abrir inicio de GIMP, bastante rápido por ahora, es un programa bastante pesadito GIMP ahora vamos a configurarlo como me gusta a mí en modo ventana única sí, ahí si sí, bien, bien, eh. vamos a abrir un archivo con GIMP a ver abrir como capas vamos a abrir Dark Wallpaper bien, responde vamos a cerrar Vamos a abrir Audacity. A ver, vamos de vuelta a Multimedia, Aplicaciones. Eh, multimedia, no, vamos a ir a Sonido y Video. Audacity. A ver. Bien. Bien. Me gusta, me gusta. A ver LibreOffice. Libre eh, vamos a ir a Aplicaciones, Oficina, LibreOffice. El desempeño es realmente bueno. Sí, sí, sí, sí. Me gusta. A ver, vamos a abrir un, eh, un libro de Writer. Documento de Writer. Sí, definitivamente. Bien. Eh, vamos a ver eh, cuántos recursos consume en reposo. No hay que olvidar que estamos utilizando un programa de captura de pantalla eh, para, para filmar, que es este, el Simple Screen Recorder, que está grabando como se ve acá. Y también estamos usando otro programa, el Video for Linux Chu, en este caso la, la edición 2, que es este, el que nos permite, el que me permite a mí mostrar mi rostro mientras estoy hablando con ustedes. Y eso consume recursos. Pero como eso va a ser eh, parejo para todos los escritorios, porque yo voy a abrir los mismos programas con todos los escritorios, en ese sentido vamos a andar bien. Lo que quiero decir es que el escritorio va a consumir un poco menos de lo que la gráfica muestra. Vamos a buscar a Casis a ver qué tan difícil es. No será aplicaciones, supongo que será herramientas del sistema. Bueno, acá no está. Aplicaciones. Um, a ver, accesorios. GHI. No, no está. Son juegos gráficos, internet, sonido, oficina, otros. Tampoco. Herramientas del sistema, no. Bien, ¿y esto dónde está entonces? Eh, otro. A ver, vamos a... Vamos a ubicar la terminal, ¿verdad? A ver, accesorios. No están accesorios. Emulador de terminal sí están accesorios. Bueno, vamos a abrirlo y a dejarlo ahí porque en todo caso lo abriremos con ese comando. Pero yo quiero encontrarlo. Aplicaciones, a ver, en Lightning no. Preferencias. Modo no. Todo. Todo. aplicaciones avanzado, Tampoco está. Entrada de lanzador preferencias, extensiones archivo, preferencias hay varios menús que se repiten submenús que se repiten sistema, y no está che a ver k 6 no está, no está esto muestra lo, lo complejo que puede llegar a ser utilizar un escritorio también, no por eso lo dejo y no voy a editar el video por eso mismo, quiero, quiero explicar esto hace tiempo que no uso un escritorio así ¿sí? eh, los conozco a varios de ellos, pero el que uso yo es kde me van a ver mucho más resuelto cuando lo use. y Video, no, no puede ser. Oficina, no puede ser. Otros. Herramientas. Acá está. Bueno, está bien. O sea que lo apareció en... Aplicaciones, Herramientas del Sistema... Está, está bien, está bien. Eh, realmente fui yo la persona que, que, que se mareó con el, con el tema. Bueno, eh, voy, a, voy a dejar... Eh, por, ejemplo, por supuesto que voy a dejar las especificaciones de la máquina más, más abajo para que se pueda hacer una comparación eh, vamos a cerrar la terminal ya que no la precisamos y toda aplicación abierta necesariamente consume recursos vamos a ampliar el monitor del sistema a ver, ahí, bien y vamos a dejarlo quieto, vamos a no hacer nada con el sistema si no consumimos recursos innecesariamente bueno, eh, son cuatro procesadores, habría que dividir habría que sumar y dividir entre 4 para encontrar el promedio. Pero yo diría que ahí están los números. ¿no? Una especie de 25% más o menos. Está por encima del 20. Si miramos a la izquierda, eh, tenemos 0, 20, 40, 60, 80. Bueno, eh, si seguimos la línea del 20, es más o menos lo que consume este escritorio. Más o menos 20% de los cuatro procesadores. No está mal, no está mal. Eh, memoria, menos de un giga. 0,87 de, de 8 por decirlo de alguna manera así que por ahora este, podemos decir que es un escritorio liviano y muy bonito vamos a seguir con otro escritorio muy bien. este escritorio que tenemos acá es TWM este escritorio se caracteriza por tener todavía menos opciones que los que menos opciones tienen porque haciendo solamente, o sea, clic derecho no hay nada, clic de, del medio del ratón no hay nada, la tecla de inicio no hay nada, ¿eh? no se no hace nada. Lo único, responde ante un clic izquierdo de ratón, que si lo suelto se va, ¿no? se va al menú. Entonces lo tengo que tener apretado. Eh, de todas las opciones que hay, la que voy a resaltar es esta, que es la apertura de una terminal para a través de ahí abrir programas. Acá no hay ningún... Este, submenú con programas clasificados por género y subgénero, como hace Linux generalmente. Vamos a abrir la terminal de esta manera. ¿sí? Entonces ahí vamos a elegir el lugar del escritorio. Moviendo el ratón, elegimos el lugar del escritorio en donde la queremos dejar. ¿no? Ahí. Bien. Entonces ahora tenemos que saber cómo son los nombres de los programas para poder abrirlos. Si no, no vamos a poder abrir nada. A ver, GIMP, GIMP. Siempre el escritorio espera que yo coloque la ventana donde yo quiera. ¿no? Ahí, por ejemplo. Bien, bien, bien. Lo que no sé, honestamente, es cerrar programas. A ver. No sé cerrar programas. Esto es interesantísimo. Pero bueno, sí sé hacer que no, ocupen, que no ocupen espacio en pantalla. Así que voy a hacer así y lo voy a mandar para acá que es lo que estoy haciendo todo. acá tengo el GIMP, acá tengo el Simple Screen Recorder, acá tengo el GVC View que es esto, acá tengo dos terminales, voy a hacer lo mismo con esta terminal, la voy a dejar acá miren que bueno que está esto ¿eh? cuando, cuando vayas a medir los recursos del sistema, bueno, todo esto capaz que va a pesar, por torpeza mía esto va a pesar este, vamos a abrir ahora el, el, el, el monitor del sistema, ¿eh? el casi guard ward de una a ir a la terminal, acá, Casis Tengo que darle foco, tengo que ponerme arriba con el ratón para que me habilite. Casis War, esto es entretenidísimo. Es esto realmente, ¿eh? ahí carga el sistema. Ahí, ahí. Vamos a minimizar esto, vamos a llevarlo para acá. Estas son las terminales ¿eh? que yo, yo estoy utilizando. Igual la carga de esto es nada. <risa> nada, el procesador menos de un 20% con, toda la, con todas las cosas que estoy haciendo acá mal yo, ¿tá? después vamos a buscar la vuelta, vamos a darle Alt F4 a ver, a ver, con Alt F4 Alt F4 y a ver, archivo salir, bueno esa es una posibilidad archivo salir, esto no lo puedo cerrar porque lo necesito, ¿tá? a ver que tiene esta terminal, el k no lo puedo cerrar, a ver que tiene esto el game esta sí la puedo cerrar ¿no? pero como, a ver, Alt F4, no, no, no puedo cerrarlo igual es una terminal y no consume mucho recursos que digamos, ¿no? eh, vamos a abrir la Audacity ahora, en este caso, está ahí siempre, siempre mirando esto, parece que se tranca, se congela todo cuando yo arrastro una ventana, ¿eh? se congela todo, es mono tarea, vamos a clic izquierdo, Xterm, vamos a ir a Audacity, esto es notable a nivel de rendimiento, esto, esto es brillante a nivel de rendimiento, ¿no? todo el, el escritorio espera que yo coloque donde yo quiera, esto está muy bueno para trabajar con varios monitores también, ahí está la Audacity, que hable rapidísimo, vamos a File, Exit, ¿no? eh, con esta misma ter terminal, vamos a ver, no me avive, Podría haber usado una misma terminal para, varios, para varias cosas. Cada vez, que yo cierro un programa, la terminal, cada vez que yo cierro un programa abierto desde una terminal, la terminal se libera y puedo reutilizar la terminal. LibreOffice. Ahí. Lo vamos a colocar acá. Vamos a esperar que abra. Ahí. ahí Notable. Brillante. Archivo. Salir. ¿Cómo salimos de acá? Está buena esa pregunta. ¿eh? Con éxito no voy a soltar el botón porque si yo suelto el botón se dispara el evento para salir ¿ah? puedo reiniciar la máquina también puedo matar actividades, bueno etcétera, etcétera, etcétera ¿ah? bueno, esto es maravilloso esto para mí es maravilloso vamos a darle aquí, exit, a ver si se va la terminal a ver si se va la consola, exit eh, muy bien, miren el profe siempre consigue, ahí, ahí. de alguna manera, si, si, si me dejan pensar yo me arreglo, exit, para afuera ok, a ver qué hay acá Acá está el casi Ward, no lo vamos a borrar obviamente. Acá que hay. Acá está que el GVC View, que es esto. Y acá que hay. Y acá está el programa para grabar la pantalla. El Simple Screen Recorder. Espero que no esté dando problemas. Bueno, muy bien. Eh, consumo. Memoria 1.1 GB. Es bastante elevado, considerando que otros escritorios.. ...con los mismos programas abiertos... ...han utilizado menos memoria... ...pero el consumo procesador está por debajo de un 20... ...yo diría un 18, 16... ...quizás menos, quizás menos... ...después vamos a hacer el... ...voy a hacer un, un cálculo para eso... ...pero me encantó este escritorio... ...me parece alucinante... ...bueno aquí estamos con el escritorio Genome... ¿Ah? un escritorio simple elegante hay una cosa que ya no me gustó de entrada que varias ventanas o, o ninguna este, o, o, o casi ninguna o ninguna tiene botón de minimizar entonces tenés que darle clic derecho en la barra y darle minimizar este tipo de cosas son bien las que hace Ubuntu no complicar lo simple este, y Genome tiene una historia con Ubuntu y Unity también, pero bueno, Unity no vamos a poder probarlo porque no tenemos Ubuntu en el caso de, de alguna persona que que se ofrezca para, utilizando Ubuntu, este, hacer el procedimiento con ese escritorio y mostrarlo, yo lo voy a poner en el, en el blog, en el, en el canal más adelante o lo voy a este, empalmar eh, con este video ¿está? en algún momento. Pues muy bien. Acá tenemos eh, una de las cosas que, como les decía, vamos a minimizar. El tema es, ¿a dónde quedó esto minimizado? ¿Ah? Tenemos que venir hasta la derecha o sea Vamos a la izquierda arriba y nos muestra las cosas abiertas ahí. Vamos a la derecha y nos muestra los escritorios. ¿Qué nos muestra? Bueno, sí, los escritorios. Está. Vamos a cerrar todo esto. Vamos a ver. abrir una aplicación. Vamos a actividades y acá tenemos algunos atajos. Acá tenemos todas las aplicaciones agrupadas, tipo Android, ¿no? Esto es... es bueno, no. Tampoco. Ah, sí, ahí va. Es tipo Android, como les decía. Este, haces así. No sé, supongo que con esto bajarás. Irás bajando, ¿sí? Eh, no sé, en mi caso no me gusta nada el escritorio, pero eh, está bien, esto es sobre gustos, para, para salir de acá, eh, supongo que será aquí, botón apagar y botón configurar y cerrar sesión, ¿qué onda? Ahí, sí, no es muy intuitivo, digamos, ¿no? Es muy cuestionable también la cuestión de de por qué algo es intuitivo para nosotros y por qué no nosotros estamos adoctrinados a lo, a lo Windows a lo Microsoft, queramos o no este, y para nosotros todo lo que no tenga acá abajo un, un, este, acá me estoy moviendo el ratón, todo lo que no tenga ahí un menú de inicio y que, y que se levante un menú de inicio para arriba, todo eso es contraintuitivo y esto hay que manejarlo hay que saberlo este, y hay que aceptarlo, entonces todo lo que sea un cambio por cambiar y que realmente no, no ofrezca nada de, de y que, y que al revés confunda al usuario me parece que no debe ser considerado ¿tá? Pero opinión mía no. Vamos a actividades. Eh, para abrir Audacity ya tengo, hasta acá no, no no hay un menú. ¿tá? Lo que tengo que hacer es buscar, conocer el nombre del programa o si no venir acá y empezar a, a recorrer, ¿verdad? Todos Todas este, las aplicaciones que estén en la máquina. Vamos a poner eh, vamos a poner primero GIMP. Gimp. Vamos a ver cuánto tarda en abrir. Bien, abrió abrió correctamente y rápidamente, igual que con el otros escritorios. Vamos a cerrar, cerró correctamente, vamos a Audacity. ¿Sí? Ahí. A es muy simple el, el escritorio de este. ¿Sí? Bien, abrió rápido, ¿sí? parece que, que funciona muy bien. El otro es el LibreOffice. Libre, LibreOffice. Libre, libre Notable, el rendimiento es notable, hay que, hay que decirlo realmente, el rendimiento es muy bueno. Ahora vamos a casi guardar a ver cuánto consume, para, para toda esta maravilla, a ver cuánto consume dejarlo. Abre muy rápido las aplicaciones, realmente se, se comporta muy bien. Eh, memoria consume un poquito más que algunos escritorios, aunque está bajando, ahí baja la, la, la cantidad de memoria consumida, creo que se estabilizó en 1.1%. Y el uso de procesadores, como les decía en otros escritorios, hay que sumar la, la carga de todos y dividir entre cuatro, pero anda en un 20. ¿sí? En un 20% procesador, incluso es esperanzador ver que tal vez se pueda llegar a un poquitito, un pelito menos. Pero digamos que un 20 más o menos es lo que está consumido este escritorio. No está nada mal. Eh, a mí realmente lo que no me gusta es que es parecido a Unity y Unity no me gusta nada. Vamos a abrir el Firefox, a ver. Después de abierto Firefox, vamos a ver eh, qué pasa cuando entro en actividades, ¿no? O cuando lo minimizo. Voy a minimizar Firefox. A ver, clic eh, derecho arriba y... no, clic derecho acá, no. Y ahora, ¿cómo minimizo Firefox? Ah, está interesante esto. A ver, doble clic. Clic derecho, no. A ver acá. Clic derecho, no. Bueno, nada intuitivo. O sea, en realidad, nada de nada intuitivo. A ver, Firefox, salir. Firefox salir, clic derecho en Firefox salir. Eh, qué interesante. Vamos a abrir de vuelta a Firefox. A ver. Abre el mismo. Mm, no se puede minimizar Firefox. A ver otra aplicación. ¿Qué? A ver esta. Clic derecho, minimizar. Sí, me deja. Pero Firefox no. Eh, probablemente sea porque yo le, le inhabilito la barra de título a Firefox. Porque no me gusta. No me gustan las cosas que ocupan. Claro, es eso no me gustan las cosas que ocupan espacios de la pantalla innecesariamente o sea que esto no es compatible con el minimalismo ¿sí? esto, tenés que tener esto acá arriba que no ocupa nada y que te consume más de un centímetro de pantalla porque sí, solamente para decir Mozilla Firefox, ya sabemos que este es el Firefox. o sea que yo, si lo quiero usar así sin barra de título ya que Genome me, me come una barra arriba quiera o no quiera yo eso que es otra cosa que no me gusta nada porque a mí me gusta que desaparezca la barra o hacerle clic derecho y configurarla pero en este caso no se puede ¿tá? hay que buscarle la vuelta, Este, nada, yo que sé, a mí no me gustó, no me gustó nada el escritorio este. Ta, vamos a pasar este, a algún otro escritorio de, de, de Linux, este, y a ver, mmm, a ver el Simple Screen Recorder, está acá, bien, bueno, vamos a dejarlo por acá a Genome. Este es el escritorio XFCE, ¿no? es un escritorio de, de bajo consumo de recursos a nivel de hardware. Vamos a ver cómo funciona. Lo dicho, vamos a ver, a tratar de cambiar el fondo del escritorio. ¿sí? Con ahí, propiedad, a ver, configuración del escritorio. Eh, a ver, a ver, a ver, bueno, acá, directorio tal, a ver, descargas, background, sí, acá, seguramente, claro. Ya tenés que tener la imagen descargada de antemano. Tenés que descargar de por ahí una imagen y luego, este, y luego aplicarla. ¿no? Está bueno que... Bueno, está, está bien, eso está bien, eso está muy bien. También está bueno que es rápido al cambiar de, de fondo. ¿no? Podés ir viendo qué va a pasar antes de, de justamente de, de aplicar la imagen. Vamos a dejar esa que es un poco más clarita. El menú acá tiene un buscador, cosa que es muy importante porque yo no tengo por qué memorizar todos los programas que tengo, es más, aunque lo memorice me voy a olvidar de algunos siempre. ¿eh? Entonces voy a abrir, voy a empezar a abrir programas. LibreOffice. A ver. Rapidísimo. Mucho más rápido que en KDE, ¿verdad? Vamos a ir acá. Aplicaciones. Vamos a ir a. Este, GamePro. Bien, muy rápido, muy rápido. Ah, aparece acá, bueno, los menús aparecen un poco como en, en gris, en gris oscuro, sobre gris un poco más oscuro, y eso dificulta un poco eh, ver de qué se trata, ¿no? Pero cuando haces clic en él, sí, cuando haces clic en ellos y te deslizás a través de ellos, este, se ven mejor los menús. ¿no? Vamos a abrir, este, a ver, eh, Audacity. ¿no? Ahí, Audacity. ¿no? Ahí. Bien también, muy bien. Vamos a ver el consumo de recursos, cuál es de este escritorio. Eh, casi igual. Carga del sistema, a ver. Carga del sistema, estamos en... Es baja, es muy baja la carga del sistema. ¿eh? Eh, tenemos un, un 10, 12. Sí un 12% de consumo de recursos procesador lo que está muy bien y 1.4 GB de RAM, lo cual no está mal, tampoco, ¿no? Lo dicho, KDE, eh, que es otro escritorio Linux, no consume tanta memoria en comparación a, a otros escritorios que son mucho más sencillos, veamos lo que es esto, es muy sencillo, no, no es muy bonito que digamos y de todas maneras consume un, uno, uno algo de GB de RAM. Lo interesante es el consumo en procesador, ¿tá? que casi ningún escritorio Linux pasa el 20% de consumo eh, eh, con, ejecutando estas pruebas recordemos que los programas que yo tengo abiertos consumen recursos ¿tá? y hay que restarle este, ese, ese consumo al, al total mostrado por esta aplicación de monitor del sistema ¿tá? vamos a ver cómo salir de aquí aplicaciones acá ¿Sí? finalizar sesión no voy a apretar porque seguramente puede haber problemas con la grabación ¿tá? pero es por ahí la cuestión Así que bueno, hasta acá venimos comparando escritorios Linux, uno tras otro. Vamos arriba. Bueno, esto así como está, este escritorio así como está, es KDE Plasma. Es el escritorio que más me gusta a mí. Pero no me gusta así como está. A mí me gusta después de haberle hecho unos retoques. Yo... Acerca de esto hice un video ya en el canal, eh, hace tiempo, con la música de Benny Hill atrás. Es un, es un pedacito de un video más grande en realidad, a donde muestro todas las, las cosas que hago con el escritorio y cómo lo dejo mucho más lindo a mi modo de ver. Eh, lo primero que voy a hacer ahora es eh, hacer que la barra de tareas, el panel de abajo, se oculte. A mí personalmente no me gusta que las cosas ocupen espacios si, si es innecesariamente, ¿verdad? Así que no me parece que la, la barra tenga que estar ahí fija, todo lo que son barras yo lo hago desaparecer o lo hago ocultarse. No es muy inteligente hacer que desaparezca la barra de tareas, ¿tá? porque la vamos a precisar después. Pero sí ocultarla, así que voy a ir acá, voy a hacer clic derecho, opciones del panel, configurar panel. ¿no? La altura, voy a hacer clic acá y voy a arrastrar para arriba. A mí me gustan la, la, las barras grandes, ¿está? Gruesas. Así que lo voy a dejar así. Voy a ir a más preferencias y voy a ir a ocultar automáticamente, ¿tá? entonces ahí desapareció bien ya soy feliz ya desapareció ya es más lindo el escritorio para mí así eh, el color no me gusta así que voy a ir a instalar un tema ¿verdad? voy a instalar un tema eh, de escritorio justamente miren qué fácil que es esto en el mundo linux eh, si no me gustan los que están acá yo puedo me gustan los temas oscuros a mí por ejemplo ¿no? eh, voy a probar el brisa oscuro y le voy a dar a aplicar está, después de unos segundos voy a ir para abajo para que se levante la, la barra de tareas a ver cómo quedó está, este está bastante bueno este está bastante bueno, pero les voy a mostrar qué fácil que es en Linux personalizar las cosas de hecho es lo que, lo que, lo que tenemos que hacer, ¿no? voy a abrir el complemento para módulo de preferencias ¿no? y voy a ordenar por puntuación acá, ¿ta? eso quiere decir que los usuarios, yo me voy a asegurar de que los usuarios que hayan pasado por acá antes que yo, que son muchísimos este, hayan descargado estos temas y los hayan probado eh, puedo elegir a ver alguno que me guste, de todo esto que está acá, vamos a agrandar un poco, hay muchísima cosa, esto es, eh, las capacidades de personalización en el mundo Linux son ilimitadas, les diría. ¿Ah? Vamos a ver, a ver, a ver, hay uno que se llama magenta que a mí me gusta mucho, en vez de estar buscando y buscando, este, este está muy bueno, voy a estarle a instalar, eh, ahí está pronto, ¿tá? le doy a cerrar y aquí lo tenemos, ¿está? Así que voy a darle a Magenta le darle a Aplicar. Después de un ratito lo tenemos acá al Magenta. ¿eh? A mí me gusta. Ahora vamos a esperar un poquito a, a cambiar el fondo del escritorio para que vean qué bueno que está. Eh, hay un fondo llamado Nebula que me gusta muchísimo también. Se lo vamos a instalar ahora. ¿eh? El tema de los escritorios, si no los usas, le haces clic derecho. ¿eh? Configurar los escritorios. Eh, número de escritorios 1 aplicar aceptar ¿Ah? ya desapareció eso de ahí también y es bastante molesto si no usas los escritorios virtuales de linux yo no los utilizo este, salvo bueno a, en algún caso puede ser que lo utilice pero ahora no vamos a darle a aceptar y vamos a ir a de vuelta clic derecho configurar escritorio ¿sí? y vamos a ir a fondo de escritorio pero como no me gustan los que están acá voy a ir a obtener nuevos fondos y acá voy a poner nebula ¿Sí? a ver ojalá esté ojalá esté por acá Bueno, este, este está lindo, a ver, aplicar. Eh, no. no, no, realmente no. Otro nuevo fondo de escritorio. Bueno, parece que ahí, ahí terminó. Bien, ahí, ahí aparecieron todos los fondos que vamos a instalar. ¿eh? Vamos, podemos seleccionar este y darle a aplicar para ver cómo queda. ¿no? Ya cambió bastante, ¿no? pero es una foto bastante artificial esta, muy retocada. Este bosque ya es más natural. ¿eh? Bastante más natural, parece una película de viernes 3, 13 de Jason Borges. No sé si lo conocen, pero los que lo conocen saben que hacía así Jason antes de matar. Vamos acá, a ver, a ver, esta, esta. Esto. Eh, bueno, no me gusta, realmente no me gusta. Vamos a ir a la, a la que yo quería aplicar. Bien, ahí. Ah, este, esta, esta me gusta mucho, en realidad. Esta, esta foto, esta camisa está muy bien para mí. Entonces, Bien, ahora como que quedó otra cosa, ¿no? Pueden estar de acuerdo o no con, con el criterio mío, el estético y todo lo demás, pero bueno, la cosa es que podemos seguir cambiando, vamos a cambiar los iconos también. Iconos, tema de iconos O tener nuevos temas. Vamos a darle puntuación. Siempre, siempre es muy seguro darle puntuación. No hay por qué hacerlo, no hay por qué hacerlo. Pero está bueno si lo hacemos. Vamos a instalar este. Me parece bastante moderno. A ver qué más a instalar, vamos a instalar Papyrus, a ver cómo está. ¿Qué más? Vamos a instalar uno más, no más. No lo voy a hacer muy extenso el video, porque quiero solamente que vean, ya esto me estoy yendo un poco por las ramas con esto, pero quiero mostrar porque el KDE es maravilloso. Es un OpenSUSE y KDE es un escritorio maravilloso. ¿no? Sobre todo para aquellos que gustan de tener buenas tarjetas gráficas, este y hacer rendir a los gráficos ¿no? a la parte de hardware que se ocupa de toda la parte gráfica bueno, les recomiendo OpenSUSE primero que nada este, para como opción principal Linux y el escritorio KDE Plasma por sobre todo ¿no? vamos a dejar este ¿no? aplicar y aceptar vamos a fijarnos que los iconos estén funcionando ahí en aplicaciones, bien, bien, bien bien, muy bien, muy bien, me gustó me gustó, corremos la papelera del lugar aquí abajo, la sacamos de circulación y ahí, ahí tenemos el escritorio Cade ahora no voy a seguir personalizando, simplemente voy a abrir este, programas Audacity, como venimos haciendo hasta ahora a ver cuánto se tarda en abrir es un escritorio un poquito pesado este pero vale, vale la pena ahí está Audacity, vamos a abrir eh, -CADEN live que es el programa que utilizo para, para hacer los vídeos para YouTube, ahí está, rápido, lo más bien, vamos a ver LibreOffice, bien, vamos a abrir GIMP, sí, el rendimiento es muy bueno realmente, ¿Ah? ventana, a, a modo de ventana única, ahí, sí bien, prolijo, vamos a ver cuánto consume que es lo interesante de esto casi sí ahí, bueno, vamos a ver cargar el sistema, ahí lo tenemos acá de plasma bueno, acá de plasma, bueno, de plasma? memoria 1.3 nada, nada que no se pueda este, o sea, me parece buenísimo el consumo de RAM me parece que no, no, es, no es malo ¿está? no es nada malo, 1.3 está muy bien a mi modo de ver ...siempre recordemos que hay procesos en segundo plano... ...yo en todas las pruebas que hice... ...estoy usando todo esto que está acá... ...que consume bastante todo eso... ...de ¿eh? hardware... Este, ...y los procesadores parecen estar en... ...por acá... ...más o menos un promedio de un 40%... entonces sí es un poco elevado... ¿no? ...pero de todas maneras... ...los escritorios... Este, ...los escritorios más... Eh, ...estéticamente más trabajados son así... Eh, bien... ...por acá voy, voy a mostrar ahora simplemente cómo salir de aquí, es así, ahí salir, nos ofrece varias opciones, por ejemplo bloquear, cerrar, cambiar, no tenemos que hacer clic en ningún lado, simplemente vamos a elegir lo que queremos hacer, vamos acá y a salir, y nos muestra las opciones que hay de salida, ahora lo que van a ver es simplemente cómo, qué lindo, qué es linda que es la pantalla de despedida de KDE cuando yo hago así, le doy clic en salir, y le doy por ejemplo, a cerrar la sesión, o me muestra esto que está aquí. ¿no? Miren qué interesante. Miren qué bueno que está. Ah, es un escritorio muy vistoso realmente. Eh, así que bueno, espero que les haya gustado. Aquí tenemos el escritorio de Windows. ¿no? Este, esta cámara que tengo acá eh, funcionando. Este, esta aplicación de para visualizar cámaras web, es notable, voy a dejar el enlace acá abajo, pues es brillante, ¿no? con mucha facilidad se pueden quitar el borde de la ventana y empezar a grabar directamente. ¿no? Este, bueno, el escritorio de Windows, vamos a ver, ya es conocido por mucha gente, ¿no? vamos a ver acá, vamos a abrir los programas que, que estamos abriendo con Linux. Podemos continuar así que vamos a abrir Audacity. La tenemos por acá, a ver dónde quedó Gimp. No quedó en la vista. Gimp, ah, ¿dónde está Gimp? A ver, ahí, bueno, está bien. Vamos arriba, Gimp, a ver. Vamos a darle un poco de crédito a Windows, en este caso vamos a cerrar el GIMM y lo vamos a volver a abrir porque esta es la, la primera vez que se abre el programa y puede que en este caso esté preparando archivos. un programa profesional de retoque de imágenes ¿verdad? y de composición de imágenes también. Bien, Vamos a cerrarlo y vamos a abrirlo de vuelta. Demoró menos ¿ah? demoró menos muy bien ahí tenemos el game vamos a ir con audacity ahora bien audacity bien vamos a ir con libreoffice ahora a ver vamos a buscar ah, ahí está está bien. Es un disparate lo que demora LibreOffice en abrir en, en Windows. Esto es lo típico en Windows. Por eso yo digo siempre que Windows es un sistema operativo devorador de recursos y es tosco. ¿no? Siempre, siempre lo fue. Es el sistema que usa la gente, pero no por eso es el mejor ni de cerca. Realmente... Para nada, bueno, muy bien. Ahí está. Vamos a ver ahora el, te, el tema de los recursos. ¿no? Ahí vamos a administrar tareas. Bien. rendimiento. Rendimiento. Vamos a ir a cambiar gráfico a procesadores lógicos y mostrar tiempos del kernel. Bueno, acá estamos a cpu estamos en un 20 en un 20% Buah, es difícil es difícil este, ver este, la, la, la, el tema de la gravitación de windows porque es muy muy fluctuante ¿no? pero está entre un 20 entre un 23 y un 60 estaba recién, bueno vamos a guiarnos por la media de cada procesador vamos a pasarnos a un procesador solo en realidad ahí. 32, 37, 42, 40, por ahí anda. Memoria, un disparate realmente. Memoria es casi la mitad de la memoria que tiene el equipo, un poco menos de la mitad. Esto es... es acá estoy demostrando que, que, que justamente lo que digo es, así es, este, esta misma computadora es la que estamos usando para... para este para calibrar, para medir, para conocer, para estudiar los escritorios. ¿no? Yo no cambié de computadora para ejecutar Windows en otro lado. Es el mismo equipo en donde se ejecuta Windows. ¿ah? Y es una versión medio vieja de Windows 10, Esta no es la más moderna que consume todavía más recursos. Lo que hay que hacer igual es ir a procesos y ver el OBS Studio y el Webcam Viewer, que es lo que, o sea, que están ocupando el procesador. ¿eh? Es, es un, un más de un 10% del procesador está siendo. Este, y, y la memoria acá 108 megas uno y 69 megas el otro, igual no es nada en comparación a lo que consume Windows solo ¿verdad? Este, bueno, bien, todos sabemos, mucha gente sabe que para salir de Windows vamos acá, vamos aquí y eh, seleccionamos cerrar sesión, ¿tá? o vamos acá directamente a apagar. cosa que no voy a hacer ni una cosa ni la otra ¿tá? ahí está el, el, el desempeño del sistema operativo, ¿tá? del escritorio de Windows